La República Dominicana recuerda en esta fecha el fallecimiento de su primer presidente electo por la vía del voto luego de la caída de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy se cumplen 17 años de la muerte del profesor Juan Bosch. Para el regidor peledeísta franco macorizano Franklin Lantigua, Bosch ha sido la figura más ilustre e intachable de la política dominicana el profesor Juan Vos cumpleaños de su natalicio de fallecimiento. Sí, yo entiendo que la familia, no solamente peledeísta, y como tú sabes, también fue fundador del PRD, pero yo entiendo que la República Dominicana, hoy con este día está de luto y esperamos que como tal, eh, como nos sentimos los PLDistas y todos los dominicanos, se sienta todo el mundo porque es el natalicio del de fallecimiento de un año más, del de, de, de, profesor, nuestro querido profesor Bombos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.